Bienvenidas y bienvenidos al cubrimiento del 70 Festival Internacional de Cine de San Sebastián. En el 2004 estuvimos aquí por primera vez siguiéndole la pista al cine latinoamericano y al cine colombiano. Presentándoles a todos ustedes una serie de programas especiales sobre la edición 51 de este importante festival de cine. Este año tenemos tres películas colombianas en importantes selecciones: La Jauría, Los Reyes del Mundo y Un Varón. Las reseñas hablarán de estas películas colombianas y de muchas otras, de entre las 400 que hacen parte de la programación del festival. A los eh, televidentes del de Espejo, soy Gerardo Dóvar, yo les mando un saludo muy cariñoso.